Nana los invita al 20avo Festival y 14avo Reinado Internacional de la Cosecha, elagándolos de cultura y folclor de esta magnífica fiesta llanera. Artistas invitados, Kevin Roldán, Nelson Velázquez, Andy Montañez, Cabras Juancho Stein y los 50 de José Vito. Orquestas Reinas y dentro del marco del festival, el concierto de conciertos Los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefe, señores. Del 15 al 19 de agosto, tienes que venir a Granada Meta.